Como han surgido algunas dificultades al intentar ejecutar Excel Learning sobre Windows XP, vamos a hacer una comprobación. Lanzamos Excel Learning, está arrancando en este caso sobre el navegador Chrome y ahora cuando arranca vemos que nos está informando que es la versión 2.0.4, podemos comprobarlo siempre en la ayuda, vemos que es la versión 2.0.4, que es la última que tenemos disponible en este momento, y vamos a tratar de incorporar ficheros adjuntos que parece que había dado algún tipo de problema. Examinamos, no vamos a poner descripción, examinamos, vemos que, por ejemplo, en este caso en el escritorio aparecen aquí el listado de archivos que teníamos la última vez, que era el problema que teníamos, que no se veían el listado de archivos. Seleccionamos este y completamos la acción pulsando en cargar. Ya tenemos el archivo incorporado, ¿eh? podríamos añadir ahora otro fichero adjunto, vamos a dejarlo así, aceptamos, hecho y vamos a ver cómo quedaría con la visualización previa, aquí está el producto final y vemos que haciendo clic nos muestra el archivo que acabamos de subir.